La enfermería para mí es la vida misma. Desde mis inicios comencé muy joven y he dedicado prácticamente toda mi vida a la enfermería. Creo que no hay otra especialidad por la cual yo optaría que no fuera por, por la enfermería. Es el todo para mí. Me gradué en el año 1981 en plena epidemia del dengue en Cuba. De las experiencias que tengo como miembro de la Brigada Henry Veef, eh, ha aportado un gran número de experiencias para mí, sobre todo en el ámbito internacional en el cual he prestado muchos servicios. Estuve en el cólera, estuve en la epidemia del dengue de 2004 en Cuba, este, tuve la oportunidad de participar en la epidemia del, del ébola en África, en el país de Liberia, y fue una experiencia muy grande, muy grande y muy triste también. ...porque veíamos un gran número de pacientes muertos a diario... ...que nunca lo habíamos visto en, en nuestro sistema de salud... ...y enfrentarse a toda esa situación es algo que, que motiva a estudiar... ...motiva a prestar una mejor atención para tratar de recuperar... ...esa población que estaba plenamente en, decadente en esos momentos de la, de la pandemia... Cuando se me hace el llamado para cumplir eh, esa misión, estaba justamente en el velorio de mi esposa. Días posterior, posteriores me volvieron a llamar y entonces di el paso al frente y cumplí la, la misión. Mi hijo, que quedó muy triste, me dijo, papá, yo sé que no puedes, tu condición no te permite decir que no, pero lo único que quiero es que te puedes Mis raíces como profesional son más profundas aquí en este, en este municipio. He trabajado siempre para la salud del pueblo y creo que de aquí no me iría de, de este pueblo y seguiría trabajando para este pueblo como lo he hecho hasta hoy. La enfermería es algo que se debe de llevar no solamente en las manos, sino en la sangre para enfrentar con valentía, con amor, con dedicación con cariño, con respeto al paciente, que son los del día de mañana la satisfacción de nosotros, que nos digan que se sienten mejor, que, se, que salen a la calle, que nos dicen adiós, y entonces esa es la satisfacción de, de nosotros. Y pienso que no hay mejor orgullo para un enfermero que la recuperación de un paciente.